Las comunidades que se asentaron en el Golfo de Fonseca Occidente de nuestro país durante los últimos ocho años han recibido capacitación y herramientas para mejorar su calidad de vida en esa zona. Esto con el apoyo de la Unión Europea a través de diversos proyectos que fueron visitados por el embajador Javier San Domingo quien aseguró la ayuda para estos proyectos continuará destinándose. Y un tema clave. Ecopesca es uno de los proyectos auspiciados por la Unión Europea. Ellos han capacitado y empoderado a centenares de pescadores, camaroneros y concheros para que estos se asocien y mejoren sus condiciones de vida. Hasta ahorita lo que hemos logrado como impacto fuerte es mejorar la organización de base la organización de base de todo este sector que está sumamente desorganizado y estamos ya iniciando la parte de, creci de mejorar las iniciativas económicas. Un ejemplo es estas pequeñas co eh, cooperativas camaroneras donde se les ha dado, levantado muros, se les ha dado de, de bombas y eso ha permitido que, por ejemplo, cooperativas que estaban caídas de hace 10 años hayan logrado producir su primer y su segundo ciclo, lo que supone ya un ingreso. Eh, tengo la intención de ir viendo sobre el terreno qué es lo que hacemos ...y hemos empezado por aquí, ¿no? hemos empezado por aquí porque eh, eh, en mi delegación en Managua... Eh, ...le tienen mucha estima a estos dos eh, proyectos, son dos proyectos que funcionan muy bien... ...que creemos que están dando resultados y entonces pues yo quería eh, comprobarlo sobre el terreno... ...como he dicho antes he comprobado que tenían razón, son dos proyectos que... ...pese a su relativa modestia están funcionando muy bien y tienen... Eh, resultados muy alentadores y sobre todo afectan a temas que para nosotros son muy importantes como son eh, la, la, la, el intentar mitigar los efectos del cambio climático, la preservación del medio ambiente, pero sin olvidar también el desarrollo sostenible y la necesidad de mejorar el nivel de vida de, los, de las personas. Don José Enrique Cepeda es el presidente de la cooperativa Camarones de Exportación, una de las 46 que beneficia el proyecto en los tres países de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Él y sus asociados han cultivado camarón en la comunidad Los Playones, Corinto. Mi cooperativa se compone de 85 hectáreas. Nosotros echamos... Sembramos dos, eh, seis millones de larvas, sembramos, y nosotros, como ahí va el pez, ahí va todo lo que es la maleza, los depredadores, entonces nosotros, este en cada cosecha, en un ciclo se compone de, de 90 días, tres meses. Entonces nosotros estamos sacando de esos 6 millones de larvas que sembramos, nosotros estamos sacando 18 mil eh, libras ya en cola, estos camarones son vendidos a 33 Córdobas la Libra. Aunque ya han empezado a ver el fruto del trabajo, aún queda camino por recorrer. Nosotros necesitamos bombas para trabajar... Sin ningún problema, porque el, el camarón lleva, llega a términos que cuando el, el nivel se baja, el oxígeno baja. Entonces la bomba, eh, ahí es donde responde para eh, estar metiéndole agua fresca. Pero además el proyecto también contempla la protección y conservación de especies nativas de la zona. Ahora vamos a iniciar un estudio para valorar las poblaciones de dos especies de aprovechamiento de las comunidades. A partir de ese estudio... Queremos hacer una propuesta a los gobiernos con los cuales estamos trabajando de la mano en pesca, marina en Nicaragua para promover entre los tres países una veda que articule y que ponga de acuerdo a los tres países para poder restaurar poblaciones que de hecho los mismos pescadores a pie de playa saben que ya no es suficiente. Además de los peces también se ha trabajado en la conservación de las tortugas de Paslama y Carey, especies que se encuentran en peligro de extinción. En Padre Ramos, en la comunidad de Punta Venecia, los comunitarios han contribuido al mantenimiento de el vivero de tortuguillos que cada ciclo son liberados. En el año 2010 se inició el proyecto y se liberaron 24.000 tortuguillos. Al siguiente año hubo una anidación menor y se liberaron como unos 12.000, 11.000 tortuguillos. Y este año se espera emular lo del, lo del, año, lo del primer año, pasar de 20.000 tortuguillos. Ninguna otra playa de Centroamérica puede albergar anidación de 100 hembras de tortuga carey. La ayuda destinada a la protección del medio ambiente y a la generación de conocimientos a los comunitarios ha sido de más de un millón de euros para las comunidades de Honduras, El Salvador y Nicaragua, países que conforman el Golfo de Fonseca. Michelle Polanco Alvarado, TV Noticias.